Continuando con más información, y es que ayer estábamos hablando de Amelia Vega y la supuesto, el supuesto embarazo que podría tener. Y en este caso, Amelia Vega reacciona a rumores de embarazo y deja a todos confundidos. Tras fuertes rumores sobre un posible sexto embarazo, la Miss Universo 2003, Amelia Vega, usó su cuenta de Instagram para bromear al respecto, prometiendo una foto de cuerpo completo. Veamos las declaraciones. señores! ver en, en ese video, que ya está grabando, incluso hasta se puso la mano como aquí, como en esta zona, ya eso deja eh, expectativas, el que ya mencioné que prontamente subirá una foto de cuerpo completo a su Instagram, ya cuando veremos la noticia, no haremos lo sorprendido. Porque ya como vieron ayer, vieron muchos comentarios de personas también felicitándola que sí, que, que bueno, un sexto hijo que tengan, porque mayormente esas, esas celebridades cuando están embarazadas, que quieren como sorprender al público y eso duran un tiempito, un poquito fuera y ella duró un poquito grabando a, su otro, a sus demás hijos, haciendo ese challenge como pueden ver en pantalla tirándose muchos selfies, apoyando a su esposo entonces eh, la persona empezaron a especular, la vieron un poquito más de sobrepeso, un poco diferente, las mujeres tienen algunas que son madres, ya tienen como esos sexto sentido que saben cuando otra mujer está embarazada, cuando está en el momento fértil y eso y esperemos de que sí, de que cuando ella suba su imagen de cuerpo completo porque realmente ella está esperando a su sexto hijo y, y nada y le deseamos suerte que lo tenga y bendiciones, porque un hijo es una bendición independientemente Pero ver, la de vega. Todo. No está mareando a, eh, con esto ya, Camila. No siento que es poner un poquito de sazón para la gente que lo sigue, porque una gran cantidad de, de público que ya tiene en latino en donde ellos, ella principalmente, ha sabido mantener a su familia, a todos, tanto su matrimonio como la cantidad de hijos que tienen como mencionaba Néstor ayer tienen una educación bastante distinta a la de aquí tanto yo como papás y como pareja y siento que ya han sido como un ejemplo a seguir para muchas personas de su forma y creo que es eso para ella compartir poquito a poquito y que las, la satisfacción de sus fans se mantenga ahí de que estén al pendiente cuando yo publique la imagen Está bonito, ellos pueden tener 20 ellos te, ellos están Si pueden y quieren 20, Aquí. yo tuviera 21. ¿No eran 10? Sí, pobre voy a tener 10. <risa> Pero si cayó una agüita, rendía. cuando lleva ya? Tú llevo sabes. Allá, llevo allá? Va para 3. Va para 3. No, si me llega... Si llego al millón antes de los 32 años, voy tirando ahí para... Los pa hombres siguen, pueden seguir dando hijos... No, amable. Eh, amable eh, que queda, tiene cinco, no, no, apira amable, tiene no, cinco hijos para amarrar su, su eh, bella esposa. No, amable. Hay oh, ay, hombres que todavía no tienen. Escúcheme, Villalona. Cuando que... yo voy a hablar de amable, usted me quiere interrumpir. ¿Y ¿Cómo es? Camila, es que una pregunta. Óyeme, Villalona, lo que te voy a decir. Amable fue un tigre. <risas> para arreglar su raza, tiró cinco a Shakira. ¿Cuál Shakira? Una mujer pudiente. Una mujer elegante. Y él quiso refinar la familia, ahí, ¿eh? hasta con los nombres. ¿Cómo que llaman Amable? tírelo? No, Rachel Scofield. Rachel Scofield. Rachel. Ahí me quedé. Él aprovechó, él aprovechó, sí, sí. Ahí Un, tío, los un nombres, Gantel, un gantel. Un, lo tiró. Mira, pero, pero un Gantel. Mira, pero ya con los próximos sí, cinco, con los próximos cinco niños que tenga Amable, que son con los próximos. Diga los nombres, ¿eh? Amable. <risa> ah, bueno, lo que está en Nueva York, Hillary. Hillary. Hillary. Hillary. Eh, la capital está Aaronicaine. Está Adriat Scofield. Rachel Basley y Dre ¿Son con la misma mujer? ¿Qué Qué no, no, no. No, no, no, no. Es eso, este? no porque en la capital tiene dos más, no. Es? ¿Qué fue lo que dijo ahora? Y son siete que él tiene ahora. Dios mío. amable. Tú dijiste hay una en Estados Unidos, dos sí, en la ajá, capital y los sí. otros están aquí. Exacto, uno se fue por México, 16 ya. años. Hillary, amarilla. Entonces los que están en la capital tienen otra madre. Exactamente, más distintas. Son tres, tres ya, madres. Ya, pues mujer que eran bebé y loco, míralo ahí. Ya, ya, ya. Ellos, eh, no son de Shakira de todo. Ah, pues yo pensé que eran de Chakira, no, todo. No. Ah, no, la Shaki. No. Pero, pero, por ritmo de que va amable, ya, si va a tener 10 hijos, ya esos hijos, cuando tengan ya su descendencia, cuando él sea abuelo, ya esos hijos van a hacer los que van a, a, a poblar la zona de arriba, del de, sí, pues Aguacate, ya, falta de top, la misma amable. Te queda para eso tener. a ellos ahí. <risa> Toda esa tierra, <risa> amárrenla ahí para que en el futuro, ¿verdad? Área.